We'll be right Al término de la rueda de prensa quién será la persona que lanzará la primera bola en el primer juego que tendrá lugar el 17 de octubre viernes 17 de octubre para mí personalmente para nuestra familia para todos los accionistas del equipo de los gigantes y para todo el cuerpo técnico los dirigentes y todo es un honor anunciarle que la persona que hemos elegido para lanzar nuestra primera bola en esta temporada invernal es el señor Julián Javier. Respeto para el importante deporte de la República Dominicana, el nombre de nuestro estadio, don Julián Javier, realizará el lanzamiento de la primera hora en el partido inaugural. Wellington Cepeda como nuestro pitching coach, Franklin Bravo como asistente de picheo, Bonnie Castillo como el coche de tercera, Abraham Núñez como el coche de primera base, Mauricio González es otro extra coach como el eh, de bateo. Julio Bruno, el hitting coach. Y el cuerpo médico es el doctor Félix Díaz, Alessandro Mertoso y Carlos Pérez, un nuestro traído.